Soy Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing y os vengo a contar eh, algunos trucos, tips o las 10 reglas que yo suelo seguir para tener una mejor productividad y unos mejores resultados en marketing online. Espero que os guste, es, eh, es un decálogo de plandeenfoque.es y de Mayor Podcast. Vamos con las reglas sobre el buen marketing online. Para mí una regla básica es tener en cuenta que, ya lo dijo Arthur Conan Doyle, y es que un individuo es una incógnita, pero un grupo de individuos es una certeza matemática, es una estadística. Eso hay que tenerlo grabado en la mente a la hora de hacer cualquier acción. Para eso está el Data, para eso tenemos los datos y para eso podemos hacer acciones pensando en nuestro grupo, que piensa como un colectivo o como un individuo. Sea como sea, el Bayer Persona está ahí dentro. Como recibimos 4000 impactos o 5000 impactos cada día, no tenemos más remedio que ser muy directos y sencillos en nuestra comunicación, en todo lo que veamos en nuestro marketing online. Por eso la regla del KISS, Keep it simple and stupid, que he dicho en otras ocasiones, es más que importante en todo lo que hagamos en digital. Hacerlo simple, directo, al grano. La gente no tiene tiempo para comer. Keep it simple stupid. Una gran regla. Me disgusta cómo los diseñadores y programadores enseñan sus webs en grandes pantallas cuando realmente hay que cambiar el chip. Hoy ya no es eh, responsive, ya no es eh, mobile first. Ahora es que ya es mobile only. Todo se tiene que programar pensando que nuestro usuario va a estar en el móvil. Porque ya se conecta compra. El 80% de los mails los coge desde aquí. Por lo que esa es la regla. Mobile only. Una regla fundamental en marketing online, así como hemos dicho que el móvil tiene que ser el primer punto, es que todo esté en el primer scroll, lo importante tiene que estar en la primera parte del móvil. La gente cuando hace así en el segundo scroll ya hemos perdido mucha gente por el camino. tener en cuenta por favor que cualquier página de vuestra web es una página de aterrizaje y como tal tiene que estar dotada no nos entra la gente por la página principal nos entra normalmente por diversas páginas cada página tiene que tener su call to action su llamada a la acción a menudo veo webs y entro y no veo exactamente cuál es el objetivo la web cualquier cosa que hagamos en la red tiene que tener una llamada a la acción una cosa como, por ejemplo, que salte y sea además eh, visible, eh, captar mails, eh, que se suscriban, que llamen o que simplemente se bajen un PDF, cualquiera de esas historias, pero un objetivo claro en todas las eh, partes de nuestra web, porque cada página es una entrada posible de nuestro posible y potencial cliente. CTA hasta en la sopa. Hoy... En la red es importante fallar rápido y barato, como decía Juan Beorio, pero más que nunca. Hoy es muy barato llegar a nuestro público objetivo. En Facebook e Instagram, con 4 o 5 euros, llegamos a mil personas seleccionadas con nuestras características como cliente potencial. De esa manera, hay que intentar siempre ser conscientes de que tenemos un potencial para captar clientes brutal. De esa manera, hay que eh, intentar que desde el móvil nos cojan y hacer pruebas para que puedan leernos y seguirnos estén donde estén fallar rápido y barato para mí es esencial no hablar de nuestro producto y de nuestro ombligo y del quiénes somos para mí es esencial hablar de la pupa que tiene nuestro cliente de la necesidad que cubrimos a nuestro cliente él nos viene a leer está 8 segundos y en esos 8 segundos tiene que ver qué podemos hacer por él al entrar en nuestro sistema digital. Algo muy habitual en este mundo de Fakes es que intuyamos las encuestas y estadísticas. En marketing digital no hay que intuir. Tenemos Google Analytics, tenemos datos de Facebook Ads, tenemos datos suficientes para saber a ciencia cierta, de tomar decisiones sobre datos concretos de qué hace nuestro cliente, por dónde entra, por dónde va y qué es lo que le interesa. No intuyas, coge datos, estadísticas, y básate en el top 10 de tus estadísticas para luego tomar medidas. Importante en marketing es medir, medir, medir. La unidad de medida, en mi humilde opinión, es el click-through rate, o sea, el número de clics que ha conseguido esa campaña concreta para poder compararla con otras. Una buena, una buena manera de saber si funciona o no es cuántos clics ha tenido. Luego, que vayan, o compren o no, o que se suscriban, ya es otra historia que hay que analizar. Pero hay que tener el click-through rate todo el día metido en el cerebro. ¿Cuál es el click-through rate? El click, eh, el tanto por ciento de clics eh, que se consigue habitualmente. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos repitiendo los que se tienen un alto índice de ese click-through rate? o pues estamos haciendo simplemente improvisaciones. Click-through rate también, dos tazas hay miles de consejos sobre marketing online, yo espero que estos os hayan servido para definir vuestra estrategia y tener muy claro que lo que tenemos que hacer es conseguir que en pocos segundos eh, enamorar, captar, fidelizar y hacer reventa para que nuestro cliente eh, sepa que le vamos a ofrecer y vamos a cubrir sus necesidades, esté donde esté, puesto que no os olvidéis. El móvil está 24 horas al día a un metro de la vista de nuestro cliente hay que aprovechar el marketing móvil y hacer que el cliente se sienta cómodo no en bueno pues eso es todo espero que estas reglas os hayan servido para tenerlas en cuenta eh, yo voy a seguir con más blogs y con más podcast contando esto que me encanta que es el marketing un saludo del de juego apuntaros aquí seguiremos hablando de marketing en general nos vemos en el próximo capítulo hasta otra Chao.